No saben qué gusto me da recibir a mi amigo Santiago Marche en esta entrevista, porque él, como algunos otros mexicanos y mexicanas, ha construido a lo largo de su vida una actividad, una muy importante esencia del trabajo que se debe de hacer a favor de tantos temas como el nuestro, las enfermedades raras. Santiago Marche es uno de los hombres que en México todos los días trabaja a favor de de esta circunstancia y tiene por supuesto una vastísima experiencia. Muchas gracias, Santiago. Te agradezco muchísimo que estés aquí hoy con nosotros y te pido de la manera más atenta que tú mismo te presentes, si eres tan amable. Claro que sí, no. En primer lugar, agradecerte a ti, David, y a la FEMEXER por esta invitación, esta oportunidad de pues de estar Platicando sobre un tema que nos apasiona y por el que todavía hay muchas cosas pendientes que es el tema de las enfermedades raras en México y en el mundo eh, yo soy médico mi nombre es Santiago Marchimilzut soy médico cirujano egresado de la UNAM eh, tengo entrenamiento en anatomía patológica desde hace 23 años pues me metí al estudio de la, del ADN de la genómica, y he tenido oportunidad de ser funcionario público. Estuve 10 años trabajando en el proyecto del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y si tú recuerdas, en el año 2009, algo que se le denominó el mapa del genoma de los mexicanos, que a mucha gente pues, no le gustó el nombre, pero lo que buscamos es encontrar eh, la identidad genética de las poblaciones mexicanas que por cierto, este proyecto ya va en su versión 3, lo cual pues me llena de orgullo porque tuve pues, la suerte de participar en la versión 1. Después pues ya me he dedicado al sector privado y desde hace 5 años trabajo con mucho orgullo en la Fundación Mexicana para la Salud, impulsando sobre todo proyectos de nuevas tecnologías, es decir, cómo con el uso apropiado de las nuevas tecnologías podemos reducir la brecha de acceso a la salud para México. Y dentro de las nuevas tecnologías, pues están los análisis del ADN, del ARN, y bueno, la inteligencia artificial, la telemedicina, y todas estas nuevas tecnologías que están impactando al impactando cuidado de la salud y es a las que yo me dedico actualmente. Y un gusto estar contigo y adelante. Muchas gracias, Santiago. Yo tengo el gusto de conocerte y ser tu amigo ya desde hace mucho rato. Y siempre he observado una condición que tú guardas permanentemente, que es la seriedad y la disciplina en torno de todo lo que haces, a partir de lo que sabes, a partir de lo que tú puedes regalarle a México y a los mexicanos, para que cada vez estemos un poco mejor. Ahora que hablaste de Salud, que es la institución en donde tú, tú laboras, te quiero hacer una pregunta para iniciar este tema. ¿Cómo es que Fun Salud específicamente tiene que ver con las enfermedades raras y con todos estos procesos que llevan a nuevas fórmulas de tratamiento para los mexicanos que las padecen? Cuéntanos. Claro. Mira, el primer contacto que tuvo Gonzalo con las enfermedades raras tú lo viviste con el maestro el doctor Guillermo Soberón eh, que, que en paz descanse que la verdad fue un luchador en pro de las enfermedades raras para la gente que, que no conoce esta faceta del maestro Soberón pues él de, desde la década de los 80 y de los 90 del siglo pasado eh, hizo mucho sobre todo también con el doctor Antonio Velázquez sí. y el doctor Gerardo Jiménez Sánchez entonces, debemos de reconocerles el interés que siempre manifestó la fundación por los temas de las enfermedades raras. Ahora, en la época moderna, digamos, la época moderna, FunSalud tiene 39 años de vida sí. y pues yo llevo los últimos cinco aquí. Eh, sí hemos seguido muy cuidadosamente eh, pues el estatus, la evolución de las enfermedades raras en México formamos un grupo que le llamamos Estrategia Nacional para las Enfermedades Raras que se enfoca en cuatro líneas de acción. La primera es programas de capacitación para médicos. Aquí sí me gustaría detenerme, David, porque pues hay muchas discusiones. Hay genetistas, yo no soy genetista, estudio estudié el ADN, epítesis, pero no tengo la especialidad en genética. Y hay genetistas, colegas, amigos que piensan que el único que puede hacer el diagnóstico de las enfermedades raras es un genetista. Muchos de ellos son pediatras y luego hacen genética. Y ahí sí yo pues difiero con ellos. Porque la experiencia y lo que hemos visto en otros países de América Latina, Europa, Asia y del mundo es que si nosotros... Nada más buscamos que los genetistas sean los responsables de este diagnóstico oportuno, diagnóstico precoz, identificación de, de casos, pues nos quedamos muy cortos. Número uno, porque no estamos aprovechando al resto de los especialistas. Fundamentalmente son pediatras y también algunas otras especialidades, cardiólogos, nefrólogos, neurólogos entre muchas otras segundo que en México hay muy pocos genetistas certificados hay muy pocas eh, oportunidades para hacer una especialización en genética, que puede ser genética médica o genética clínica nos faltan plazas en hospitales públicos de genetistas es decir, el genetista no se daría abasto de toda la carga de trabajo, por lo tanto necesitamos Compartirlo con otras especialidades médicas para lograr los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Diagnóstico precoz. Identificar aquellos niños que debemos de estudiar. En algunos casos el diagnóstico es, es bastante sencillo. En otros que son la mayoría, el diagnóstico tiene que pasar por un peregrinar, por una navegación en el sistema de salud que nos lleve a esta identificación de casos. El diagnóstico. Esa es la primera línea. La segunda línea es el tema de una plataforma nacional para el diagnóstico molecular de las enfermedades raras. Y aquí seguiremos insistiendo después de un análisis muy detallado que nosotros identificamos al Instituto Nacional de Medicina Genómica con las siglas INMEGEN como aquel hospital público, en este caso un Instituto Nacional de Salud que reúne todos los requisitos para convertirse en este centro de diagnóstico molecular. Tercera línea que llevamos a cabo es el Registro Nacional de Enfermedades Raras. Como todos recuerdan, este registro se detuvo, este registro eh, el gobierno federal le llamó censo, nosotros le llamamos registro y bueno, pues está detenido y esperamos que se reactive pronto porque es muy importante para los pacientes, para el sistema de salud, para el presupuesto, para los legisladores. En una palabra, para todos los mexicanos es indispensable contar con un registro. No solamente la enfermedad de enfermedades raras. No olvidemos que hay registro para cáncer, registro de enfermedades cardiovasculares, registro de Alzheimer, para que un sistema de salud pueda funcionar y pueda eh, brindar oportunidades de diagnóstico y de tratamiento y de manejo y de mantenimiento a los pacientes que sufran enfermedades, requiere identificar quiénes son, en dónde están. Si nosotros sabemos dónde están los enfermos que, por ejemplo, padecen más infartos en nuestro país, dónde se concentran los casos, en qué estados, en qué localidades, va a ser mucho más fácil eh, poder entenderlos y poder atenderlos. Entonces, el registro es algo que pues, tenemos que seguir adelante. ¿Es muy complejo? Sí. ¿Requiere la participación de todos? Sí requiere que nos unamos en torno a las enfermedades raras en torno al cáncer y a los padecimientos que aquejan a México requiere por supuesto y la cuarta, la cuarta línea de acción David se refiere básicamente a estas actividades como las que estamos desarrollando hoy que es la divulgación porque ojo hay una palabra que se llama difusión difusión nada más es distribuir información, eso es difusión, es como vender el periódico, repartir volantes. En cambio, divulgación ya tiene otra connotación, divulgar es ofrecer información veraz y objetiva, un mensaje muy bien estructurado sobre las enfermedades raras y qué podemos hacer en torno a ellas. Cierto, déjame apuntar sobre lo que acabas de comentar. Yo tuve el gusto de Hace muchos años, hace exactamente 28 años, 20, casi 29 años, saludé al doctor Soberón y le platiqué del tema de mis hijos. Y él fue, junto con la doctora Carnevali, uno de los mayores apoyos que tuvimos hace tres décadas para que Paulina y Toto tuvieran una oportunidad diferente. Tengo un gratísimo recuerdo del doctor Soberón porque fue un caballero de la salud para mis hijos. Luego, lo que tú acabas de comentar que tiene que ver con una estructura verdaderamente aplicable a lo que se tiene que hacer no solo en México, sino a cualquier parte del mundo en torno al censo, al registro, a la consecución de la divulgación correcta, etcétera, etcétera. Es importantísimo porque para las enfermedades raras, parece mentira, pero hace un poco tiempo, platiqué con una persona que tiene muchos años en esto, es eh, un hombre eh, europeo que eh, trabaja aproximadamente desde hace cuatro décadas en estos temas y me decía algo que es muy poderoso como, como expresión. Estamos empezando, David. Él tiene cuatro décadas de hacer esto y me dijo, estamos empezando con las nuevas fórmulas de atención para los pacientes, la medicina de precisión y todo esto que se va alcanzando en el mundo, nos damos cuenta que México tiene una tarea enorme por realizar porque tú eres junto con otros hombres quienes pueden entender del proteoma de todas estas consideraciones académicas muy importantes que tienen que ver con, al final de cuentas, medicina de precisión, terapias génicas y todos estos nuevos desarrollos que a la distancia, muy a la distancia, parecen lejanos para México porque estamos en una condición que no nos permitiría pensar, por ejemplo, en costos o los valores que tienen las terapias génicas. Ahora mismo es absolutamente imposible, absolutamente imposible pensar en que a la, al universo de enfermos con padecimientos raros en México se les pudiera traer este recurso como una posibilidad digna Certera para que tuvieran una condición de vida diferente. Por eso lo que hace, por ejemplo, FunSalud en torno a esta estructura poderosa de servicio, de atención, de investigación, es tan necesaria para México. Yo he tenido oportunidad de estar en otros, en otros países del mundo y me he percatado que cuando la investigación es matrimoniada con la decisión política y sanitaria, eso lleva a consideraciones que finalmente alcanzan para dignidad en el trato de los enfermos. Cuando he platicado contigo en innumerables ocasiones, siempre me dices, David, es que se tiene que hacer. O sea, no hay cómo pensar que si no se hace eso, las cosas van a resultar. Me acuerdo de una expresión que ocupaste hace algunas charlas que tuvimos, que fue, mira, yo tengo que convocar a todos, David porque es mi obligación, porque es el derecho que asiste a todos. ¿Cómo hace FunSalud para que, bajo la convocatoria a todos, entienda que hay respuesta de todos para apoyar los esfuerzos que desde FunSalud se hacen para México? ¿Las asociaciones de pacientes trabajan codo a codo con FunSalud? Dame tu opinión. Sí, claro. No, por supuesto. Eh... No olvidemos que el paciente es el centro del sistema eh, y así hay que concebirlo. Y por lo tanto, en este caso, las asociaciones de pacientes son el eje fundamental para que esto funcione. Ahora, algo que ya hemos comentado tú y yo, y perdona que lo vuelva a, a, a, a insistir en el tema, es que yo observo que a veces no hay la armonía que se necesita en las asociaciones de pacientes. Yo tengo buena relación con, con muchas de ellas, con la mayoría. Generalmente, cuando formamos grupos de trabajo, pues los invitamos a todos. Cuando hacemos eventos como este de divulgación, eh, también tenemos una magnífica respuesta cuando buscamos testimoniales. En fin, yo te puedo decir que yo detecto un gran entusiasmo una gran disposición y mucho trabajo por detrás de pues, la mayor parte de las asociaciones. Percibo un compromiso, pero la armonía que se requiere, por ejemplo, para hacer cambios en la Ley General de Salud, eh, por ejemplo, para discutir los temas de acceso a los medicamentos, por ejemplo, cuando se trata de empujar para este diagnóstico molecular. Ahí es cuando ya eh, pues no vamos todos juntos. Y a mí me gustaría que fuéramos juntos porque la unión hace la fuerza. También observo a veces, David, que vamos a reuniones, por ejemplo, con senadores y solo hay un pequeño grupo de asociaciones. Otro día, reuniones con diputados. Y hay otro grupo de asociaciones. Y yo me pregunto, ¿y ¿no sería mejor que fuéramos todos juntos a la mayor cantidad de reuniones y que podamos empujar estos temas en la agenda juntos? Sin duda, Santiago. Sin duda. Esa sería la oportunidad que nos brindaría mejores resultados. Quiero hacerte una referencia de algo que sucedió hace unas semanas nos hiciste el favor de acompañarnos en una reunión que hubo para ULAPA, que es una organización que estamos creando, construyendo para América Latina, y comentaste justamente lo que acabas de mencionarnos. Cuando terminó la reunión, yo tuve otra reunión con los mismos latinoamericanos, y una de ellas, Flor, la dirigente en Argentina, Flor Braga, me dijo, sí, lo que dijo el doctor March es absolutamente lo necesario, David. Qué lástima que sea complicadísimo armar una convención en la que todos coincidamos, una convención de voluntades en las que todos coincidamos y podamos estar a la altura de la circunstancia. Porque no sé en México, David, pero acá hay una cantidad de envidias, protagonismos, estupidez y media que no permite que se logre esa unión natural que se debería de dar. En Argentina son... Una Argentina es una población tres veces inferior a la de México. O sea, nosotros somos tres veces más grande en población. La participación de ellos es mucho más sensible que la de nosotros, mucho más evidente que la de nosotros. Los grupos de pacientes son mucho más proactivos y tienen un problema que tenemos todos en Latinoamérica. No nos ponemos de acuerdo. No, no terminamos de ponernos de acuerdo. Recientemente, y tú fuiste parte de ello, estamos empujando fuerte el Plan Nacional para personas que viven con enfermedades de este tipo. Yo convoqué a 56 asociaciones. Finalmente, terminamos con 7. Con 7 asociaciones. O sea, de 56, casi el 90% no le importó. Siete asociaciones sí les importó. Estaban ahí pendientes todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso te habla de la fragmentación tan evidente que existe en México y ya lo expresé en otros lados bajo la condición de unión. Manuel Posada, que tú conoces, me dijo, no, para que en España nos pusiéramos de acuerdo y todavía no nos ponemos de acuerdo, es un verdadero reilete. Es muy complicado. Esto tiene que ver con un proceso que necesariamente nos lleva a qué tan sensibles y educados estamos para que estos temas no nos rebasen por protagonismo exacerbado o por desconocimiento pleno. Lo que tú dices es la piedra de toque. Cuando todos van hacia el mismo lado y todos jalan la misma cuerda y todos suben la misma escalera, es mucho más fácil. Pero acá subes y ya te está jalando el pie. Agarras la cuerda y el otro la rompe o la corta, etcétera siempre he pensado que es una lástima, es una lástima que no podamos hacer esto, pero entendiendo que no se puede hacer, porque no se puede, porque debería poderse, pero no se puede, bueno, pues hay que jalar con lo que se pueda realmente. Tú has sido, lo voy a decir, y tú sabes que no digo nada que no sienta realmente. Tú has sido un caballero en todos estos temas, muy caballeroso, y me refiero a tu disciplina académica, a tu disciplina de amistad, a tu disciplina de todo lo que tú puedes compartir al universo que nos hace posible estemos trabajando en estos temas. Bueno, hay algunos hombres como tú, hay algunas mujeres como tú, y también en el rubro de la medicina, de los expertos médicos, hay una consideración que no se pone de acuerdo. Lo que dijiste hace rato acerca de, no se necesita ser genetista para poder ayudar a transmitir el conocimiento y poder darle solución a un diagnóstico, es absolutamente cierto. En Europa están trabajando muy intensamente en ese tema. No son solo los genetistas. Por supuesto, son importantes, muy importantes. Pero te voy a decir algo que significa lo que está sucediendo, no solo en el mundo, sino eh, en torno a los individuos comunes y corrientes. Dos personas, dos personas que yo conozco, no tenían diagnóstico. Alguna vez fueron con algún genetista. No les dieron el diagnóstico. Y un día estaban viendo Discovery Health y vieron los síntomas de una enfermedad que estaban describiendo ahí. Y dijeron, yo tengo esa enfermedad. Ellos solitos se diagnosticaron. Cuando fueron a hacerse pruebas más intensas, el diagnóstico fue certificado, corroborado y correcto. Ellos entendieron, uno que tenía Fabry y otro que tenía un problema necesariamente que afecta a los músculos de manera muy importante. Los dos se diagnosticaron solitos. Luego, lo que acabas de decir, no solo es absolutamente cierto, sino también un terreno que no solamente puede ser cooptado por los genetistas, y lo digo con todo respeto porque tengo muchos amigos genetistas y familiares genetistas. En México, tal y como señalaste, nos hacen falta genetistas. ¿Cuántos? Muchísimos. Una población, según una, un conteo diario de población en el mundo dice que ya somos 131 millones de personas. Country Matters se llama. 131 millones de mexicanos. No tenemos ni un millar, ni un millar de genetistas especializados en temas que tengan que ver con enfermedades raras. Para 131 millones de mexicanos. Es verdaderamente una tarea que tenemos que resolver. Te devuelvo la palabra porque te voy a hacer una segunda pregunta que tiene que ver con este universo que es paralelo a todos estos temas. Cuando tú mencionaste hace un momento, pues ya vieron que se suspendió el censo y el gobierno decidió que se suspendía después de haberlo lanzado con bombos y platillos, al tercer día lo suspendieron. La razón a la que ustedes quieran se pueden imaginar, a quien ustedes quieran culpar, eso es lo de menos. El censo se interrumpió. Luego pareciera ser que dentro de las instituciones públicas y también en torno a las instituciones privadas hay diferencias en cuanto al tratamiento de todos estos temas. Hay quien entiende que las prioridades se deben de atender, hay quien las prioridades hay para quienes las prioridades no son tan prioridades. Qué tanto, qué tanto en este tiempo el gobierno de la República y las instituciones que manejan la salud ¿Se pone de acuerdo con, por ejemplo, FunSalud? Bueno, yo te puedo decir, en, la, en los proyectos en los que me toca a mí participar o coordinar en FunSalud, sí te puedo decir que tenemos una muy buena colaboración con el gobierno federal. ¿Sí? Eh, y eso yo lo he vivido en varios rubros. En el tema este de nuevas tecnologías, telemedicina, inteligencia artificial, hemos trabajado codo a codo. ¿Para qué? Para que se creen las condiciones y entonces México pueda tener acceso a estas nuevas tecnologías para todo el sistema de salud, no solamente la medicina privada, o sea, no solamente si yo tengo recursos o tengo un seguro médico y voy a un hospital de tercer nivel privado, sino en todo el sistema de salud. Y para muestra tengo varios botones. Hay un proyecto de salud móvil que lo lleva a cabo la doctora Almeida, Alejandra Almeida, en una población muy cercana a pajapan Veracruz, muy cerca de Tuxpan, eh, una población verdaderamente rural y con pocas comunicaciones, con poca conectividad. También hay otros trabajos que están haciendo en el Estado de México, en Valle de Bravo, exactamente igual. Buscar cómo la tecnología puede tener un impacto, en este caso, en el cuidado de la salud de los habitantes de esa población rural. En materia de telemedicina, también tenemos un proyecto muy grande con el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, con el Servicio de Consulta Externa, precisamente para evitar que las personas tengan que trasladarse, tengan que exponerse a riesgos, a infecciones, y entonces, que a través de la telemedicina, de una consulta médica, por supuesto con, que cumpla con todos los requisitos y los lineamientos internacionales, se les pueda dar seguimiento a los pacientes y se pueda tener eh, inclusive hasta terapias, se puedan eh, revisar sus constantes vitales a través de unos pequeños dispositivos y se evite esos grandes traslados y además yo aquí hago referencia a los cuidadores, porque pues todos lo hemos vivido cuando lleva uno a un pariente, que puede ser un paciente con enfermedades raras o una persona en la tercera edad, que lo tenemos que acompañar, bueno, todo lo que representa de gastos, permisos y tiempo para los cuidadores o los familiares que están ahí. A mí me ha tocado, este acompañar a consulta, a familiares, y pues todo, creo que todos lo hemos vivido en carne propia. Con esto, lo que te quiero comentar es que tenemos una muy mm. buena colaboración. Ahora, tú me puedes decir, bueno, pero, pero podría ampliarse, podríamos eh, incrementarla. Por supuesto que sí, y estamos en la mejor disposición. Yo eh, observo con mucho gusto que como dije al principio de esta charla, algunos hombres y mujeres en México hacen un trabajo muy destacado. He tenido oportunidad de saludar al señor presidente de la República en aeropuertos. Me ha tocado la suerte de coincidir con él. Me acuerdo que en alguna ocasión, hablando precisamente del censo, le comenté algo que, palabras más palabras menos, fue lo siguiente. Es eh, absolutamente injusto por no decir o por no nombrar otro objetivo, lo que acaba de suceder con el censo. Señor presidente, usted tiene la idea de que los hombres que están al cargo de algunas instituciones, de algunas entidades, son los necesariamente apropiados. No es así, señor presidente. En algunos casos hay la buena voluntad, pero no el conocimiento. En algunos otros casos hay el conocimiento, pero no hay la prestancia, porque hay más negligencia que prestancia. Y en algunos otros casos es simplemente desconocimiento. Todo se va a mejorar, digo. Algunas cosas se han mejorado, por supuesto. Algunas otras no. Son tareas pendientes. Ahora que estemos en la reunión en donde van a hablar los pacientes, tú te vas a dar cuenta que en el sentido de lo que acabas de decir de la cooperación que hay con el gobierno de la República, bueno, evidentemente hay un respeto mayúsculo de la república por FUNSALUD, igual que de FUNSALUD por la república. Pero FUNSALUD es una entidad visiblemente importante, muy importante, que tiene acceso a posibilidades de comunicación bidireccional de manera prácticamente inmediata con el gobierno de la república. He visto al presidente de FUNSALUD en diferentes ocasiones en la mañanera, hablando de temas que tienen que ver con precisamente todo el entorno de salud en México y la prevención hacia el mismo asunto. Pero una cosa es FUNSALUD y otra cosa son todos los otros organismos, todas las organizaciones de pacientes que tienen un piso que no es parejo. Algunos tenemos mejor posibilidad, otros tienen una nula posibilidad. Cuando estemos en la reunión del próximo 25 de febrero, tú vas a escuchar las posturas, los planteamientos de 14 grupos de pacientes que te van a ilustrar de una manera muy precisa los avatares, las tareas que son necesariamente elaboradas todos los días y a veces tardan mucho en dar un resultado porque no hay la coordinación o el apoyo correcto de parte del de gobierno de la república en muchas ocasiones. Esta consideración que tiene que ver con cómo aliamos el mejor esfuerzo, pasa por muchos aspectos que deberían ser importantes analizar. Pero uno de los más importantes es, todo mundo tendría oportunidad de entablar una conversación franca con Santiago March de FunSalud, no necesariamente el presidente de una asociación o el líder de un grupo de pacientes. ¿Cualquier persona puede llegar a Santiago March a sus espacios de reflexión y tener una charla con él para hablar de estos temas? ¿Se puede, Santiago? Sí, claro, por supuesto. Digo, a la medida de mis capacidades humanas, eh, encantado de... Fíjate, una experiencia que eh, es un ejemplo de que sí es posible. Aquí en se trabajó el Registro Nacional de Cáncer. Aproximadamente en el año 2015, yo todavía no estaba, pero bueno, eh, me tocó retomar el tema cuando llegué por ahí en 2018, principios del 2000, ah, un poco antes de la pandemia, del inicio de la pandemia. Y lo que volví a percibir también, inclusive aquí en nuestra sala de, de juntas que tenemos, es que había un tema que era el cáncer de pulmón y en torno al cáncer de pulmón, igual que en torno a las enfermedades raras, pues hay todo, toda una serie y todo un grupo de asociaciones de pacientes. Uh -huh. Y logramos, David, sí. reunirlos y eh, trabajar en un documento sí. que fue un análisis presupuestal y lo hicimos todos juntos. Y está publicado, está publicado en la Revista de Salud Pública de México, no es que yo lo diga, y la publicación es del doctor arrieta que es un líder en estos temas de cáncer de pulmón del Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, ¿qué demostramos? Que eh, la industria, las asociaciones de pacientes, la academia y FunSalud pudimos analizar, revisar, documentar, y generar un artículo, una publicación científica en materia de economía de la salud, que a la postre ha resultado de gran valor, porque esa investigación de economía de la salud es muy importante para poder tener una visión completa de un problema, por ejemplo, cáncer de pulmón. Entonces Ya teníamos los registros de los pacientes, ya eh, tenemos las guías de práctica clínica, tenemos los protocolos técnicos, pero nos hacía falta ese análisis presupuestal. Lo pudimos sacar adelante juntos. Y ahí está la publicación del doctor Arrieta en una revista indexada y con toda la seriedad y el rigor científico que, que, que debemos de siempre tener en cuenta. Entonces, ese es un ejemplo. Algo que también eh, me parece que en las enfermedades raras podría ser de gran utilidad en algunas enfermedades ya se tiene, en otras no. Este impacto económico, este análisis presupuestal, este estudio de economía de la salud, que yo sé que lo tienen en Gocher, en algunas lisosomales, que lo tienen en inmunodeficiencias, pero deberíamos de tenerlo en la mayor cantidad de enfermedades posible, porque es información muy valiosa que si nosotros se las acercamos a las autoridades, creo que estos temas pueden avanzar con mayor velocidad. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo en el cual ahora, tú también lo dijiste, segundo punto, y quiero regresar a lo de hace algunos minutos, asesoramiento genético. Tanto en Norteamérica como en Europa y Asia, ya se entendió que el asesoramiento genético no solamente es responsabilidad o competencia de los genetistas, sino también hay otras especialidades médicas y de profesionales de la salud que pueden aportar mucho y que también nos pueden ayudar mucho en esta tarea y no dejar solos a los genetistas. Entonces, Este es un llamado, ahora es para el gremio médico, para los colegas, que debemos de empujar estos temas de asesoramiento genético, debemos de hablar con los genetistas y acercarlos a otras especialidades que no se sientan eh, ni excluidos, ni se sientan como los únicos responsables de avanzar en estos temas. Me parece que si queremos tener el éxito en poder detectar precozmente las enfermedades raras en México y en el mundo, es importante que trabajemos juntos y esa tarea ya es, ya no es de las asociaciones de pacientes, es entre los médicos y así debemos de entenderlo y pues poner, ponernos en marcha para lograr conjuntar estos grupos de trabajo que no solo son de genetistas, sino de todas las especialidades médicas que confluyen y poder desarrollar este tipo de programas y de mejorar la educación la educación médica, que me parece que tanto en las facultades de escuelas de medicina como a nivel de posgrado, como en las que ya somos graduados, necesitamos insistir en este tema de detección oportuna de las enfermedades raras. De Cierto. Eh, la pregunta que te hice tuvo que ver con algo que yo conozco perfectamente. Tú eres un profesional, es un caballero y siempre estás dispuesto, por lo menos conmigo, siempre has estado dispuesto, o con la federación, siempre has estado dispuesto a compartir, a darnos tus opiniones, a hablar sobre algo que tú consideras que no se está haciendo correctamente, en fin, yo conozco esta voluntad que tienes, es una que necesitamos mucho en la federación, que necesitan mucho los enfermos mexicanos. Te voy a contar una historia que es verdaderamente Increíble. En eh, una parte de Estados Unidos, en una región de Estados Unidos, se intentó un proyecto que resultó eh, sorprendente. Sorprendente. Ellos tienen una importante cantidad de especialistas médicos para enfermedades raras. Genetistas tienen una buena cantidad. Bueno, lo que un padre de familia conocido mío, que propuso fue eh, y tener una reunión con sus asociados de asociaciones de pacientes y les dijo vamos a catapultar la información que requieren las instituciones de salud en el país para que puedan detectar más rápidamente a nuestros enfermos y uno piensa pues qué aparatos tienes para identificarlos y qué, qué secuencias moleculares no sé qué, qué ¿Con qué carajo vas a hacer eso? Y dijo, con el voz a voz de las familias que tienen enfermos y que seguramente tendrán cerca de ellos a más enfermos porque son enfermos familiares con ADN igual. Bueno, resultó que en esa región encontraron 300% más de pacientes con enfermedades de este tipo, de las raras, que no habían sido detectados y solo bastó con preguntarle a la tía. ¿Usted tiene algún sobrino que vea que se parece más o menos? Sí, sí, tengo. Bueno, descubrieron a más de 150 personas que no hayan podido ser detectadas por ningún mecanismo o por, o por falta de información o por lo que tú quieras. Las personas dijeron, yo soy un fabric, y seguramente en mi familia hay más fabric. Yo soy un Gosher y seguramente en mi familia hay más gocher. Empezaron a hacer eso. Y entonces los genetistas, los investigadores, los académicos, la gente muy preparada para estos temas, se quedó sorprendida porque el voz a voz, el, el, el oreja a oreja, fueron entendiendo cómo podían ayudar, no diagnosticar, pero sí ayudar a poner bajo un tamiz específico sospechas que podían ser de enfermos con padecimientos, dudas razonables. Y cuando encontraron a toda esa cantidad, se dieron cuenta que es aplicable a cualquier parte del mundo, en cualquier condición, bajo la experiencia específica de lo que te sucedió a ti, probablemente le sucede a otros en tu familia. Probablemente algún cercano tiene ese padecimiento. Obviamente los investigadores en Estados Unidos, un grupo de ellos, luego te doy el nombre específico, se quejó. Bueno, ese no es un procedimiento científico. Pues no, pero encontraron a 150 más. Eso fue fundamental porque eso era una región pequeña, pero 150 más de manera muy rápida. ¿Qué en México? ¿Qué en México? No solo desde FunSalud, no solo desde el MEGEN, no solo desde los grupos de pacientes. Tenemos que hacer para lograr. Ya no digas la cohesión entre los grupos de pacientes, entre los grupos académicos, entre los grupos de decisión política o de decisión que tiene que ver con sistemas de información. ¿Qué tenemos que hacer de manera inmediata para darle a las enfermedades raras un empujoncito, no digamos un empujonzote, pero un empujoncito sí. ¿Qué dirías tú como una opción que no tenemos a la mano, pero que debiéramos tener para dar ese empujoncito? ¿Qué? Bueno, mira, creo que hay varias cosas que se pueden hacer, pero yo empezaría, la que primero haría es hacer más visibles a las enfermedades raras aprovechar todas las redes sociales que hay, así como ustedes lo hacen, pero digamos que yo lo... Yo llevaría a cabo una campaña con medidores, con criterios muy claros de qué es lo que quiero lograr. Por ejemplo, que se conozca la enfermedad de Gaucher. Vamos a suponer, estoy así pensando en voz alta. Que se conozca la enfermedad de Gaucher que se tengan testimoniales de los pacientes con Gosher, cuál es el día a día de un paciente con Gosher o con Fabri, y que yo esto lo pueda plasmar en las redes sociales de una forma organizada, consistente, permanente. ¿Para qué? Para llamar la atención, para hacerlas más visibles y para que la mayor cantidad de mexicanos, que usan las redes sociales, que se comunican a través de las redes sociales, conozcan más del problema que reviste esta enfermedad. Del peregrinar, del tema del acceso al tratamiento, del tema de los cuidadores, cuál es su historia. Entonces, eso me parece que de una forma organizada. Yo no digo que no exista. Sí existe pero a veces veo esfuerzos pequeñitos que creo que si se pueden hacer más grandes, se pueden fortalecer y robustecer, sería fantástico. Y entonces, algo que ha pasado en otros países, como por ejemplo España, como por ejemplo Argentina, es que este llamado de atención, este warning, esta alerta de que hoy aquí estamos, estamos padeciendo esto, nos cuesta trabajo esto, necesitamos más facilidad. Entonces, ese llamar la atención me parece que ha sido uno de los pilares para que, por ejemplo, los gobiernos reconozcan esa enfermedad o los gobiernos destinen recursos o se forme un grupo de trabajo para lograr un diagnóstico de esa enfermedad. O sea, se den otros pasos. Entonces, eso a mí me parece, pero como te digo, yo veo, por ejemplo, ahora que es febrero, que es el mes a nivel global de las enfermedades raras. A mí, y ya lo hemos platicado, me gustaría que no solamente fuera febrero, me gustaría participar en eventos en marzo, en abril, en julio y en septiembre. Y veo que todos se siguen concentrando en febrero, lo cual está muy bien pero, pero tenemos que seguir más adelante. ¿no? Es igual como lo que pasa un poco también con cáncer, que es octubre, mes de cáncer. Sí, pero el Día Mundial del Cáncer acaba de ser ahorita, en, creo que es la última semana de enero, y entonces estos días que se festejan y que se conmemoran y que se, se llevan a cabo eventos, reuniones y convenciones, pues debería ser de manera permanente, ¿por qué?, porque los pacientes ahí están todo el tiempo. Y si no tienen su terapia de reemplazo, pues padecen en febrero y en abril y en mayo. Entonces, entonces, a eso es a lo que me refiero, a que sea un esfuerzo sostenido. Es decir, a ver, yo voy a organizar por cada mes del calendario un evento sobre enfermedades raras. Y en un mes voy a realizar esta enfermedad, y en otro este, y en otro lo otro. Y en otro voy a ver el tema de cómo está la ley, qué es lo que hay que empujar. En otro voy a ver el tema económico, cuánto cuesta. En otro voy a ver los nuevos tratamientos. O sea, realmente hacerlo sostenidamente. Porque los países que lo han hecho, luego se ha reflejado, se ha traducido, en que les prestan más atención, en que los apoyan, en que se consiguen tratamientos, en fin en una serie de beneficios que pues llegan a los pacientes. Ahora, esto no es ni de un día ni de dos. Ah. Eso me queda muy claro. Déjame hacerte un, dos comentarios. Uno, tengo una buena noticia. Ya establecimos en la Femexer y en Ulapa que cada 28 de mes vamos a hablar de las enfermedades. Cada 28 de mes. El, el día que caiga, domingo, lunes, vamos a hablar de las enfermedades. Lo establecimos Hace un, un mes exactamente que vimos, como acabas de mencionar, pues los enfermos son de todo el año, no son del 28 de febrero, o sea, son de todo el año. Y cuando no solo tú, un servidor y mucha gente dice, vamos a celebrar el Día de las Enfermeras, ¿qué celebramos? En México, ¿qué celebramos? Tenemos tantas faltas de acción en tantos campos que es difícil pensar en celebrar recordar que son importantes las enfermedades, eso es muy importante. Casi no tenemos que celebrar en condiciones de algunos grupos de enfermos con padecimientos raros. Siempre he dicho, bueno, se habla de que 3.5 a 5% de la población nacional tiene una enfermedad rara, pero no hay tratamiento para todos. O sea, hay poco menos, poco menos de 600, de 700 tratamientos en el mundo para enfermedades raras cuando se habla de un universo que ya puede llegar a 10.000 enfermedades raras, es decir, ni siquiera el 10% de esas enfermedades tiene tratamiento. En México, cada que se hace una revisión de estos temas, se habla de, es que somos tantos millones de enfermos. Ubiquémonos en los que tienen ya identificado su proceso, el problema de salud, y demos atención si es que existe con un tratamiento específico, y si no, veamos la posibilidad de ayudar realmente. Dicen que es uno eh, más apreciado por extraños que por los locales. Eso lo vemos en muchos rubros. Hay algunos destacadísimos eh, deportistas mexicanos, eh, escritores mexicanos, que son mucho más eh, reconocidos en otras partes del mundo que en, en el propio país hablo de muchas eh, disciplinas, de muchas disciplinas. De ti me han mencionado gente en Argentina, en Colombia, en Perú, en España, en, en varios países, me han hablado de Santiago Marci, y siempre me dicen, ¿tú conoces? Sí, sí lo conozco, pues sí, claro que lo conozco. Y eso es muy bueno, porque evidentemente habla de una trayectoria que ha rebasado las fronteras mexicanas. Hace mucho tiempo, hace ya mucho tiempo, estoy hablando de más de, de más de 15 años, recibí una invitación de un senador español que hoy es como mi hermano, era un euro senador en aquel tiempo. Me dijo que me invitaban cordialmente al Día de la Equidad y la Justicia en España. Y yo dije, ¿me invitan a la Equidad y la Justicia en España? Sí, sí, es importante que... Que, que puedas venir, porque ese senador había venido a México a petición mía a modificar algunas cosas que yo tenía que entender perfectamente para hacer un cambio en la ley general de salud que hicimos finalmente para el 224 bis y 224 bis 1. Nos regaló 800 hojas de información para que las analizáramos ha sido el procedimiento que la Cámara de Diputados y Senadores aprobaron en menos de 12 horas. 12 horas. Era tan evidente la importancia de este tema que hice a que los cabrones lo aprobaran en 12 horas. Bueno, cuando llegué a España, porque finalmente me convenció de ir, bueno, fui. Cuando llegué a España, me dijo, el evento es en, eh, acá en el Senado de, de la República, en Madrid, ahí, ahí vamos a estar. Y, ah, sí, muy bien. Este... Pues vente con traje tú que nunca usas traje. por pues sí, me compré uno. Ahí voy. Y de repente veo que entra la entonces princesa de Asturias, Leticia. <coughs> ya me había explicado. Por favor, David, sigue el protocolo. No vayas a hacer cosas mexicanas que no, valgan, que no vayan con el, el asunto tan importante. No se te vaya a ocurrir decirle Leticia ni dile señora o su majestad. No le vayas a decir Leticia. No, no, tú no te preocupes. Bueno, cuando llegamos eh, y la señora dio su discurso de la equidad y la justicia y estas cosas, me dice eh, Ignacio Burgos, ahora nos esperan en el salón de recepciones para invitados especiales. Y dije, ah, chinga, ¿O sea, ¿yo soy un invitado especial? Sí, tú y tu grupo. Ah, bueno, vamos, ahí vamos. Y <clears throat> al llegar vi que la señora traía un folder y decía, pide un deseo. Y yo dije, ah, cabrón, cuando me acerqué a ella, seguí todo el protocolo este que me dijo Ignacio, ah. la saludé de manera monárquica, no sé cómo llamarlo, con esos protocolos cabrones que tienen, y me saludó, y una de las expresiones que ocupó es, ¿por qué ustedes no tienen... Una Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Yo pensé, puta madre, si no puedo cumplir un deseo, ahora aparte tengo que hacer una federación. Pero como somos mexicanos, dije, ah, no, le en Chile, cabrón. Ahora hacemos la federación, me vale madre. Ese fue el punto inicial de todos estos temas. La señora y el grupo de colaboradores que tenía con ella Llego a esto, por lo que te decía hace rato. Sabía más de pide un deseo que los mexicanos. Pero mucho más. Me quedé impresionado. Impresionado gratamente. Dije, qué, qué difícil es pensar que en México pues ni te pelan o, o haces a que te pelen a punta de pistola y acá alguien que no tiene nada que ver con la familia Peña eh, entiende que hemos hecho un trabajo desde hace tantos años. Por supuesto que Ignacio Burgos fue el promotor de ese conocimiento, porque eh, me queda claro que la princesa de Asturias no iba a estar viendo a Pide un deseo a ver qué chingados hacía, pero Ignacio Burgos sí le dijo, oiga, esta es la organización, esto, lo otro, aquello. A partir de entonces, <coughs> me di cuenta que algo que yo no había estimado correctamente es muy importante la relación que tenemos que tener con otros fuera del entorno que nos hace una condición dúctil, fácil, sencilla, un estado de propiedad que nos hace sentirnos seguros. Bueno, a, habría que extendernos a, más allá de nuestras fronteras para que conocieran nuestros trabajos. Es por eso que tú que fuiste tan amable en ser eh, parte de una conversación que tuvimos hace poquito tiempo en Ulapa, eh, pues ya te convertiste en un asesor de ULAPA, porque la gente quedó gratamente impresionada de lo que tú puedes aportar, eh, de lo que tú puedes regalar como conocimiento a ULAPA. Lo expresé, esto que anteriormente he dicho, porque ahora que vamos a hacer la reunión del día 25 de, de febrero, el que sepan que tú vas a estar eh, representando a FunSalud y que esperemos finalmente que Imagen tenga algún representante les da la oportunidad de sentir que estamos creando un espacio lo suficientemente amable, generoso, propositivo incluyente que tiene que ver con darles la voz a todos, este ejercicio que vamos a hacer Santiago salvo tu participación y algo que podamos decir desde la Femexer, va a ser solo para que hablen los pacientes los que nunca han podido hablar con la soltura y el tiempo que es necesario para que se expresen. Es, y ya busqué registros, no hay ningún evento que se haya hecho para las enfermedades raras en donde solo haya pacientes. Siempre hay un chorro de académicos, un chorro de médicos, un chorro de investigadores, un chorro de asociaciones, pero hablan los representantes nada más. Y a las personas de a pie, a los que sufren, a los de la odisea, a los que les cuesta un huevo mantenerse con vida, les dan cinco o diez minutos para que hagan sus preguntas. Ah, y mándenlas por chat para que luego se las contestemos. No, acá van a tener tres horas para pa que digan lo que quieran. Y salvo tu participación y algunas palabras de inauguración o final en la mesa de conclusiones, solo van a estar hablando los pacientes que nos ha resultado altamente significativo el observar ¿Cuántos están hablando porque quieren participar? No podemos poner... Mira, la idea original era siete, paci... siete grupos de pacientes. Ya son catorce, ya los duplicamos. Y Paulina me dijo, papá, ya no pongamos a más. Ya son muchos. Le demos la oportunidad en una mesa adicional en ese mismo día de que los que no pudieron quedar como los participantes específicos de ese momento, pues puedan todavía una hora después seguir hablando del tema y nosotros lo vamos a grabar y lo vamos a poner en la red. 100,000 visitantes tenemos al mes en las páginas de Pide un Deseo, Federación y Accesalud. 100,000 que son un universo ya respetable de gente que te, quiere, que te quiere conocer, que quiere saber qué estás diciendo. Por eso es tan importante que todo lo que tú me acabas de decir en una síntesis ejecutiva, que ya sé que para los académicos es bien complicado hacer una síntesis ejecutiva, lo digas, porque o hagas tu presentación con bolitas y palitos, como siempre digo, para que entendamos todos. Yo te puedo entender porque te conozco hace tiempo, porque tengo algo de conocimiento de lo que tú haces de manera superficial, pero tengo algo de conocimiento. Pero muchos otros no tienen conocimiento. Muchos otros no saben todo lo que tú puedes transmitir que les va a, di va a ser difícil digerir. Yo te agradezco mucho, muchísimo, que siempre y en razón de tu caballerosidad estés atento a todo esto. No es fácil encontrar caballeros de la salud en México, Santiago. No es fácil. Yo me he peleado con muchos para que asuman su responsabilidad, para que asuman su responsabilidad. En tu caso, ni siquiera tendrías que asumir nada con respecto a lo que yo siempre señalo como una responsabilidad para los funcionarios públicos. Bueno, y ahí estás. Y queremos que así como estás tú, estén otros que están dándole la vuelta a todos estos asuntos de manera muy muy importante yo esperaría que esta charla la concluyamos con lo que tú quieras decirme con lo que tú quieras regalarle a quien va a escuchar esto lo vamos a poner en las redes junto con todo el espacio de reflexión que vamos a tener el 25 pero hay mucha gente que te va a escuchar porque esto va a quedar grabado durante seis meses exactamente a disposición de todos. Así que, Santiago, antes de despedirme finalmente, dime lo que me quieras decir que sea para compartirlo con todos los que nos van a escuchar. Claro. Bueno, en primer lugar, eh, que sepan que FUNSALUD, la Fundación Mexicana para la Salud, está para sumar, está para ayudar. Eh, no somos todólogos, no podemos resolver todos los problemas que hay, pero sí podemos contribuir con grupos de trabajo para sacar los temas adelante. Ese es en primer lugar. Y que nos vean como, pues, no activistas, porque no lo somos. Somos proactivos, queremos sumar. Y esa es la filosofía del maestro Soberón, que nosotros, eh, pues, continuamos con su legado. Ahora bien, en segundo lugar, que sepan que a partir de de este 2023, del mes de marzo, iniciamos un nuevo proyecto que se enfoca a regulación en temas de genética. Regulación significa que hace 12 años en México no se ha actualizado las leyes, la Ley General de Salud y la normatividad secundaria en materia de pruebas de ADN, ARN, biobanco, células madre, edición genética y terapia génica. Y medicina regenerativa también. Y este proyecto es por invitación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN. El INMEGEN está genuinamente preocupado por actualizar la parte regulatoria las leyes, y estamos trabajando muy duro con ellos. Y aquí lo que quiero hacer es una invitación a las asociaciones de pacientes que nos quieran acompañar a arrastrar el lápiz y avanzar en estos temas. Así que les puedes dejar mis datos o canalizar a aquellos que estén interesados. También debo decir que estamos haciendo una revisión del estado del arte no solamente en México, sino en el mundo, como está Norteamérica, como está la región América Latina, como está España, como está Italia, Reino Unido, para poder aprender de esas experiencias y ver qué podemos utilizar y aprovechar en México. Y finalmente, estos avances en temas de ley, pues que nos van a permitir más adelante poder aprovechar todos estos avances de la ciencia. Muy bien, pues en primer lugar, decirles que FunSalud está para sumar, para sumar esfuerzos y ser proactivos. Queremos ver cómo podemos ayudar. No somos todólogos, no vamos a responder a todas las necesidades, ni vamos a, a solventar todos los problemas, pero sí eh, vamos a contribuir a mejorar la salud de los mexicanos y el tema de las enfermedades raras es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Y en segundo lugar, comentarles que por iniciativa del Instituto Nacional de Medicina Genómica, hemos formado un grupo de trabajo de expertos en derecho y salud, en biología molecular, en genética, en genómica, en trasplante de órganos, en medicina regenerativa, para trabajar enfocados a realizar eh, un ejercicio para revisar el marco regulatorio, cómo están nuestras leyes en materia de pruebas de ADN, pruebas de ARN, biomarcadores, medicina regenerativa, biobancos, edición genética y terapia génica. Así que todas las asociaciones o pacientes o personas que quieran sumarse a estos grupos de trabajo, por favor, David, si les puedes dar mis datos y con mucho gusto eh, eh, los podemos recibir y a mí me dará un gran placer el, el poder recibir ese apoyo porque se necesitan expertos en muchas disciplinas y la voz de los pacientes, es es a lo que va enfocado este comentario. David. Por supuesto que voy a transmitir tu mensaje, por supuesto que voy a poner a disposición de quien quiere cooperar o quien quiera aportar eh, la posibilidad de que tenga conexión bidireccional contigo con mucho gusto. Yo te agradezco tres cosas, que hayas sido como siempre tan amable, dos, que eh, seas la voz de FunSalud que puede dirigirnos estos mensajes para que entendamos qué podemos qué tenemos, hacia dónde tenemos que dirigirnos y cómo contamos con tu ayuda. Y la tercera, que me hayas escuchado. Muchas gracias por darme la atención de tu tiempo, de tu disposición, pero sobre todo de tus conocimientos. Antes de que cerramos esta conversación, Santiago, voy a hacer un ejercicio bote pronto para que conozcan a Santiago March cuate, no el académico chingón, sino micuate. ¿Equipo de fútbol favorito? Real Madrid. ¿Comida favorita? Croquetas. Cantante favorito. Híjole, eh, está muy difícil. Pero vamos a ver, eh, me gusta mucho la música clásica y soy un admirador de Mozart y de Bucherini. Okay. y ya de la música pop porque pues la música es universal eh, puedo decir Elton John Ok. película favorita hijo este no pues hay muchas pero la que venga ahorita a mí pues me gusta mucho los thrillers en general okay. me gustan mucho los thrillers y eh, y películas históricas pero una que te pueda decir así y de pronto no la tengo en la mente. Okay. ¿Lugar favorito para vacacionar? Soy universal, realmente trato de disfrutar la vida intensamente. Me gusta el bosque, me gusta una cabaña, me gusta la playa o una ciudad de rascacielos. La verdad es que ya el desconectarse pues es, un, es una maravilla. ¿Color favorito? Azul. Okay. Si tienes oportunidad o si tuvieras oportunidad de reescribir tu historia, volver a nacer ¿Te gustaría volver a ser Santiago March? Sí, claro. Este, La verdad es que no me arrepiento de nada, no he matado a nadie y bueno, pues trato de, de ser feliz cada día y de ayudar a la gente que me rodea, que es lo que involcaron mis padres eres un amigo a toda madre yo te aprecio genuinamente la gente que trabajamos en la federación y en Pide un Deseo conoce de mi amistad por ti y somos muy afortunados de que exista Santiago March desde la FUNSALUD para el apoyo de todo lo que tiene que ver con nuestros asuntos mi querido amigo muchas gracias por tu tiempo sobre todo por tu tiempo, que sé que es muy valioso. Extiende a la gente de FunSalud, a Héctor Valle, a todos, un agradecimiento enorme por permitir que ustedes sean parte del ejercicio de siempre, pero que el 25 vamos a significar de manera específica. Yo te agradezco todo y más. Muchas gracias, Santiago. No, al contrario, un saludo a todos. Gracias, David, y gracias a, pues, a los pacientes, porque finalmente estamos para apoyarlos. Gracias, Santiago.